Esta es una clase extra sobre Yesync, ya que en las preguntas que me hicieron por YouTube había algunos temas que merecían algún tipo de aclaración o a explicarlo en detalle porque quizás no era suficientemente claro. En alguna de las presentaciones, en este caso hay una, en el si usan el, los archivos que están de ejemplo de Yesync que he creado, uno de los eh, Ejemplos es esta presentación que cuando pasas el mouse en un enlace genera un cambio. Lo que está haciendo es cuando paso el mouse, cambia de hoja inmediatamente, entonces genera este efecto. El, la función para hacer esto es sencilla, pero quizás en Escape no estaba en un lugar demasiado eh, claro. En el caso de hacer un enlace... Nosotros hacemos un, un grupo, lo vamos a primero agrupar y después creamos un enlace. Cuando vemos esto, podemos, acá mismo ya apareció la, una solapa de atributos, o si no hacemos botón derecho y eh, vamos a propiedades del enlace. Acá van a ver que en la información que tenemos, nosotros estábamos utilizando el campo, el HRF, es decir, el, lo que hace el link. Pero además podemos, eh, vamos a en las propiedades del objeto. Es una cosa que quizás está, está, pero está en un menú que hay que abrir en propiedades del objeto. La solapa interactividad nos permite, en vez de poner, eh, poner otra función, cuando hacemos clic, cuando pasamos el mouse por arriba y cuando pasamos el mouse eh, por fuera. Entonces, cuando vemos estos, eh, eh, cada uno de estos es un enlace, los botones. Entonces, lo que hace es, cuando el mouse está encima, va a la diapositiva 4 y cuando el mouse está por fuera de eso, vuelve a la diapositiva 0. Entonces la diapositiva 0 es la, la, la posición, digamos, base. Y después la 1 es cuando pasamos el más por encima de este. La 2 cuando pasamos en la siguiente. Entonces hay cinco hojas en la presentación. Y lo que hace, usando la herramienta de interactividad, definimos. Eh, que cambia de hoja. Hay algunos, hay otras cuestiones de eh, onload eh, o mouse down cuando, est cuando estamos haciendo el clic. Que bueno, quizás le pueden encontrar otros usos eh, a algunas personas con creatividad. Eh, a mí personalmente, eh, mouse over y mouse out es la, la función, digamos, básica. Si a alguien se le ocurre algún otro tipo de cosas. Eh, como utilizar OnLoad para hacer un cargador, estaría bueno eh, un programador que, que le interese colaborar con el proyecto.